Senadora Jiménez de García. Gracias, ministra. Bueno, no le voy a negar que esperábamos algo más concreto de su respuesta, una fecha o una señal inequívoca de que en la presente legislatura ese injusto peaje iba a ser eliminado por parte de su Gobierno. Eh, y más hoy, que tiene usted la oportunidad de hacerlo aquí en sede parlamentaria, nos podía haber dado la primicia. Ministra, le estoy pidiendo que demuestre hoy el compromiso real de su Gobierno con el autoconsumo. Convierta en una prioridad que la proposición de ley de renovables que hoy está atascada en el Congreso se tramite y se apruebe. Esa proposición de ley que varios grupos parlamentarios firmamos, entre otros el suyo y el mío, y, como sabe, vehicula las demandas del sector fotovoltaico y de muchos colectivos de la sociedad civil. También sabemos que puede hacerlo mediante real decreto, pero insistimos, apueste, queremos pedirle que apueste por la vía de la tramitación parlamentaria porque respetará así el trabajo y la lucha de colectivos, de pequeños y medianos inversores y de más de 60.000 familias que habían invertido sus ahorros en pequeños proyectos fotovoltaicos y que se vieron en la ruina por culpa de las políticas contra el autoconsumo del anterior Gobierno. Ministra, este año es decisivo, como usted bien sabe, en materia energética. El desarrollo del autoconsumo nos ayudará a cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia climática. pues. Eh, eh... El hecho de que tanto individuos como cooperativas y comunidades de personas puedan producir, intercambiar, vender y almacenar energía renovable acelerará sin duda la lucha contra el cambio climático Voy a ir terminando, al tiempo, sí, presidente, al tiempo que nos liberará del poder de las grandes eléctricas. Le reitero la invitación a hacer hoy aquí en sede parlamentaria una primicia y a darnos una fecha concreta de este avance. Muchísimas gracias.